Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a En busca de la verdad, yo soy Alba y hoy estoy presentando el directo porque como ya sabéis muchos, Rafa está fuera y él no, no puede hacerlo, pero bueno, aquí estamos. Rafa, muy buenas noches, bienvenido a tu canal. Buenas noches Alba, gracias por, por ayudarme, porque ahora mismo sería imposible poder pues bueno, generar yo la, la transmisión desde donde estoy me sería bastante complicado y bueno, para eso estáis los compañeros no, para echar una mano de vez en cuando ¿eh? y también pues bueno saludaros a todos a, al resto del equipo a Paloma, a, a David no sé si estará por ahí bueno, a todos los demás Nelo, Paco, a todos los compañeros un saludo y a los que estáis en el chat yo no os leo pero, bueno, Alba, pues me hará un poquito el favor de leerme, mientras que yo, pues bueno, no puedo, no puedo leeros. Así que, gracias a todos y buenas noches a ti también, Alba, muchas gracias. Nada, a ti. Eh, las preguntas que vayáis haciendo, por favor, en mayúscula, y me las iré apuntando todas, y luego al final se las diré a Rafa para que os conteste. Bueno, Rafa, cuéntanos... El título de hoy, lo que nos ocultan las élites y los medios de comunicación. Pues sí. Vamos a ver. Es un tema que es muy complicado. Es un tema que nos podríamos pasar aquí días y días hablando del tema. No horas, sino días. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocultan las élites? Cuando se habla de las élites, yo me quiero referir a unas élites que están por encima de las empresas, por encima de los gobiernos, y que son los que marcan las directrices de lo que pues, pueda acontecer en el mundo y las direcciones que se deben de tomar. Para no hacerlo muy extenso y no complicar mucho todo este tema, pues voy a poner una serie de ejemplos, una serie de ejemplos y una serie de acontecimientos. Últimamente estamos bajo un, una presión constante de lo que son los medios, los medios oficiales y los no tan, ofi tan oficiales. Porque un medio oficial responde a un gobierno, un gobierno responde a pues bueno, un conjunto de poderes en el mundo. Pero también hay medios privados en los que directamente esa élite paga. O sea, se saltan los gobiernos, se saltan todo y pagan. Es decir, pagan para que se coja tal o cual dirección. Esto es importante tomar, tomar buena nota de esto. No vamos a, a despotricar en contra de los medios, ¿no? Los medios son necesarios. O sea, son necesarios pues, que estén ahí, que nos informen. Pero esos medios de comunicación, en España hay unos cuantos, son medios alternativos, pues están hurgados y además se les ve el plumero. O sea, es que se les ve el plumero de lejos. Y que lo único que hacen es sembrar incertidumbre. O sea, lo que las élites no te van a contar es que un pueblo donde duda absolutamente de todo y hay una serie de incertidumbres a nivel mundial es un mundo más manejable. ¿Por qué? Porque nosotros nos entretenemos en generarnos preguntas pero no entre nosotros y las élites, sino entre nosotros mismos, entre tú y yo, entre el que nos está viendo ahora nos verá después, en generar debate. Se han dado cuenta que el debate, el debate cuanto más acalorado e intenso se torna, más manejables somos. Por ejemplo, ya no tenían bastante con el fútbol, la política y la religión, sino ahora ya... Se manejan las opiniones. Es decir, yo tengo una opinión o un gusto personal o tomo una decisión. Pues bueno, eso si la corriente social dice que está mal, está mal, te pongas como te pongas. ¿Dónde quedan las verdaderas libertades de expresión? ¿Dónde quedan? O sea, yo recuerdo eh, tiempos antiguos, donde habían pues nuestros padres. Los padres de mi generación, yo tengo ya pues una edad, pues los padres y los abuelos de mi generación. Pues, claro, estaremos hablando de que mis abuelos hoy por hoy pues podían tener 100 años o 90 años. Que mis padres ya pues tendrían pues, una edad casi octogenaria, más o menos. Pues bueno, podemos decir que mis abuelos pues tendrían 90 y en algunos de los casos pues hasta 100 años. ¿Dónde quedan esas libertades por las cuales eh, la, la gente ha luchado? Pues quedan relegadas a la nada. Es decir, ahora hay una corriente social donde, por ejemplo, si la élite, la moda, por ejemplo, vamos a ir a la moda, marca pues, que una persona tiene que ir de tal forma determinada o tiene que pesar tantos kilos o tiene que juntarse con ciertas personas determinadas no te dan opción a pensar, sino se marca un borreguismo, una dirección, y eso es lo que todos debemos seguir continua y constantemente. Ojo, no te salgas de la norma, porque entonces ya eres raro, eres una persona rara, eres alguien diferente. Eso es un verdadero problema porque coarta las libertades. Dime, Alba. Eh, lo que estás diciendo sobre, por ejemplo, las modas, que lo sacan y es como ya un patrón que hay que seguir, eh, si te sales de ese patrón, eh, por ejemplo, no vas a la moda, no porque la élite sí, la lo ha estipulado así, pero más que nada porque quien te hace eh, ver que no vas a la moda es la propia población y sobre claro. todo los jóvenes. Exactamente. Es decir, los de arriba te lanzan un tomate... Y el del resto intentan de que tú vayas untada de tomate. Es decir, la élite marca algo y el trabajo sucio no lo hace la élite, lo hace el pueblo llano. Es decir, las libertades están coartadas, no existen. O sea, las democracias, ¿son democracias para quién? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nada es lo que parece. Absolutamente nada es lo que parece. Hay personas por ahí que citan a, a, a un señor, al señor Orswell, que este señor pues decía, nada es lo que parece. Pues exactamente estoy totalmente de acuerdo, nada es lo que parece. Dicho esto, en esta introducción, y ahora vamos a dar un salto cuántico, <risa> un salto bastante grande, vamos a hablar de... El último ejemplo que tengo yo, hay alguien que me escribió un comentario, un correo, no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo me ha llegado. El último vídeo que habéis podido ver sobre el tema de Anita, Anita no es una señora, no es mi abuela, no es tu tía, no. Anita es pues una serie de es una sonda que lanzan con un globo y que, a, a base de hacer pruebas, que ya son tres las que llevan. Pues han recogido datos, datos del universo, del mundo, de los neutrinos, de todo eso. Pero claro, es muy curioso porque las personas que se puedan leer un poquito esto más detenidamente, también se darán cuenta que hay señales, hay eh, aparatos que captan señales de radio, no solamente mide los neutrinos y lo que pasa por delante y por la Tierra, y... no, no, no, también ese, ese aparato, esa sonda, que es como una, una sonda, que han lanzado mediante en tres ocasiones con, con un globo, pues también lo que hace es medición de señales de radio, medición, captación y análisis. Alguien me ha escrito, no, es que resulta de que solo mide los neutrinos. Entonces, claro, si le haces caso a esa persona, yo me imagino que por dónde viene ese comentario y quién lo ha hecho o, o quién. ¿O qué grupo? ¿O qué... no sé cómo definirlo, lo ha hecho? Pues nos damos cuenta de que responden a los mismos que han censurado el comentario que yo pude cazar, que he pedido encarecidamente que, por favor, que se difunda. Se difunda eh, a nivel compañeros de YouTube, porque es una evidencia, o sea, esto me ha podido pasar a mí o le ha podido pasar a cualquier compañero, y yo creo que esto hay que difundir. Te digo una cosa, este último vídeo que he hecho me ha hecho creer en cosas que no creía, porque no me ha pasado. O sea, a mí anteriormente hay cosas que no me han pasado, las he oído, las he analizado, pero he sido un poco escéptico. El problema es que me ha pasado a mí ahora. Entonces, evidentemente, cuando algo te pasa, coges la experiencia y lo ves más de cerca. No es lo mismo que te expliquen a qué sabe el arroz con leche, a que tú te lo comas. ¿Vale? Yo te puedo decir, sí, lleva canela y se hierve la leche con limón y todo eso, y lleva azuquitar y está muy bueno. No, pero el arroz con leche te lo vas a comer y vas a saber a qué sabe. Y vas a poder decidir si te gusta o no te gusta. Pues bueno, vamos a hablar de todo esto que está pasando con el tema de las agencias espaciales, la NASA. ANITA está pagado por NASA, tiene una financiación de un 80 un 85% de NASA, con lo cual los reportes se le dan a NASA. Hay otras agencias y otros países que están implicados en ANITA, financian algo, pero yo creo que es un poco para que, bueno, pues bueno, esto es una subdivisión de NASA. NASA eh, deja que participen, pues bueno, otros accionistas, y por lo menos, pues se le da un lavado de cara a lo que viene siendo los datos que yo me guardo. Ojo con esto. En este último vídeo, para los que no lo hayáis visto, pues bueno, simplemente es un pequeño informe muy escueto que fue retirado, donde afirman que sí, hay mensajes encriptados, hay varios cuerpos del mensaje y que el mensaje en sí. Pues son una serie de cálculos matemáticos. ¿De dónde viene? Del interior de la Tierra. Ojo con esto, ni he dicho yo que hayan seres intraterrenos, que hayan reptilianos o que narices haya dentro de la Tierra. Yo esto no lo he dicho ni lo voy a decir porque no lo he visto, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que alguna inteligencia está enviando señales de radio de una forma muy sofisticada al exterior. Bueno, esto me causa a mí pues, un par de preguntas. Oye, ¿esto por qué nos ha captado con otros medios? ¿Por qué nos ha captado antes? Pues quizá mmm, esto puede responder, pues no lo sé, a que, ellos mis, a que nosotros mismos nos estemos envi enviando señales o a que una inteligencia nos esté enviando señales. Pueden ser todas las posibilidades. No hay que descartar absolutamente nada. Pero hecho esto, si nos vamos a NASA, vemos cómo NASA nos maquilla absolutamente todo, pero todo, o sea, todo. Cuando a mí me preguntan, Rafa, ¿se fue a la Luna? Yo creo que sí. Hay pruebas y evidencias que lo muestran, pero que no se fue como realmente nos han contado. Porque tú vas de un punto A a punto B en avión, cuando un piloto ya ha experimentado pues, ese vuelo, ese avión... Tiene un buen mantenimiento, es un avión fiable, se conoce la ruta, etc. Y tú vas del punto A al punto B. Pero esta vez, del punto A de la Tierra al punto B de la Luna, no se fue en la vida. Y por más simulaciones que puedas hacer en la Tierra, las sorpresas que te puedes llevar en el espacio pueden ser brutales. Entonces yo creo que quizás se fue de otra manera. Y ahora nos lo hacen ver que, oye, se fue como un pajarillo que se posa en una rama. Bueno, hace poco NASA ha sacado a la luz las fotografías que decían que no las publicaron porque no eran importantes. Bueno, ya nosotros decimos, vale, a mí que me importa que hayas publicado unas fotos que no sean importantes. Sí, porque son de gran valor científico. Sí, pero un gran valor científico cuando se fue a la Luna. Ya no. Ahora mismo hay muchos avances. Todo esto sale a la luz, ¿por qué? Pues porque quizá los que eh, estuvieron implicados en, en el viaje a la Luna, pues bueno, el 90% están muertos. <risas> Así de simple. Y tú no le puedes sacar información a un cadáver. Bueno, se complica la cosa. Hace poco hice un vídeo sobre Alan Davis. Eh, Alan Davis fue un señor en el que trabajó para NASA. Este señor fue jefe de telecomunicaciones en la estación de Antigua. Sabéis que habían tres, tres puntos de retransmisión. Madrid, eh, en Antigua, en una isla, en el Pacífico, y en Houston. Tres puntos de emisión y recepción de señales de la NASA. Y vía cable, tal cual lo estáis escuchando, cable submarino, este cable pues conectaba con Houston. Y Madrid conectaba con Houston. Es decir, estamos hablando de una conexión directa. Alan Davis hablaba de que él pudo fotografiar y pudo ver unas imágenes de unas ruinas en la luna. Nunca sabremos si esto es verdad o es mentira, pero yo hablé con personas hace mucho tiempo, próximas a Alan Davis, porque Alan Davis vivía en Sevilla, y me dijeron que, que sí, que esto era cierto. Seguramente lo de Mirlo Rojo, de Juan José Benítez, parte de aquí, ¿no? parte de esta, de esta historia, incluso hubieron más personas implicadas en todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad nunca vamos a saber a pies juntillas y nos lo vamos a poder creer. Porque yo quiero hacer un símil. Cuando los conquistadores y los exploradores españoles llegaron a América, luego más tarde de América llegaron a África Central, contaban cosas que eran inverosímiles. Por ejemplo, habían islas donde eh, habían seres humanos de tres metros con un ojo, como los, los cíclopes. Habían eh, en África, ¿eh? luego cogían, mataban tres o cuatro animales, los montaban, los disecaban, lo, les pegaban partes del cuerpo de uno y de otro, y en Francia, en España también, hay exposición de animales criptozoológicos que nunca han existido, porque cuando se les ha hecho análisis, pues ha visto que era la piel de un oso, el, el esqueleto pues era de un caballo, eh, o sea, han hecho ahí un puzzle, un puzzle mal hecho, pues esto es lo que nos hacen. O sea, ¿quién, ha ido a, ¿quién iba a África en aquel entonces? ¿O a América? Nadie, nada más que los conquistadores o los descubridores o los exploradores. Pues claro, llevaba un explorador y te decía, he matado un animal pues, que tiene esta morfología y tal. Y te lo tenías que creer porque es que te traían una prueba, que en realidad no era una prueba, era un puzzle. Pues bueno, esto es un poco lo que nos están haciendo a día de hoy. Mostrarnos un puzzle, cual, eh, ¿cómo se podría decir? ¿Cuál más asombroso? Y cosas que no... bueno. No responden a la realidad. Claro, ahora podemos decir, sí, pero es que la ciencia está metida en esto, y gente muy versada en la ciencia. ¿Vale? Pero es que cuando venían aquellos exploradores con aquellos puzles, con la piel de un oso, el esqueleto de un caballo, la cabeza de un mandril, eh, partes de cuerpos de otros animales, también había gente estudiosa en Madrid, en París, que estudiaban estos animales. Y no tenían ni puñetera idea, o simplemente certificaban que aquel animal sí había existido. Bueno, ¿quién me dice que esto hoy en día no es posible? Sabemos que esto está pasando, pero a nivel ayuntamientos, no a nivel gobiernos, ni ciencia, no a nivel ayuntamientos ¿Cuántas obras se han firmado de algunos terrenos? que no han, no han podido ser edificables por cualquier motivo, por un corrimiento de tierra, porque la base no era sólida del suelo, porque habían corrientes subterráneas y se podían caer la cimentación. Y se ha hecho. Y no ha pasado nada. Bueno, sí, luego meten al, al político de turno a, en un juicio y presuntamente, pues bueno, si es, eh, si es un, eh, una persona pues que ha accedido a un fraude, es corrupta, pues bueno, la justicia se encarga de ello. Bueno, luego sí, luego hay que ver en qué, en qué modo se encarga. Y volvemos a los medios de comunicación. Y cuando digo volvemos a los medios de comunicación, si ¿sí van a meter al señor fulanito en la cárcel. ¿En qué cárcel? ¿Cuánto tiempo? Los medios saltan a, ahí a, a primera línea. Pero luego, para desviar la atención, te sacan otra historia. Mira, el tema, eh, están ocurriendo en el mundo pues una, una serie de cosas, de, de opiniones, de ámbito eh, de, de género, ¿no? Lo que, es, lo que es el tema de género, ¿no? de hombre, de mujer, de, etc. ¿no? Eh, de orientaciones sexuales, de tal. Eso está muy bien. O sea, yo solo lo, lo respeto y y mucha gente, y tú, y mucha gente lo respetamos, y, y bueno, y no es algo que a nosotros nos quite el sueño. Pero las élites te lanzan a un personaje, crean un personaje en política, en cualquier cosa, que la gente hace que se peleen. Fíjate tú, ¿Esto por qué se, se crea y se genera? Por el descontento social. Cada vez hay más descontentos sociales porque hay una población muy extensa, hay un conocimiento de nuestras libertades, hay eh, un, una, una franja ¿no? que es, que es la gente pues, que pierde esa, esa zona de confort de, de esa clase media, se va perdiendo la clase media, se, se está perdiendo la clase media. Y solo se crean clases altas, gente de la clase media que salta arriba y gente de las clases medias que lo pierden todo. Entonces, <risa> perdón. <risa> Esas clases más abajo de la clase media, pues se crea un descontento social. Ese descontento se lo traspasa el padre al hijo, con lo cual ahí se coartan las libertades, en, algunas, en algunos casos, no en todos. Y luego son estas figuras de tan abajo. Que son elegidas por la élite para crear una figura social, para que todos nos peleemos por un absurdo que a la élite le da igual. Le da lo mismo. Le da es absolutamente más, es, lo mismo. Dime. Eh, yo creo que lo que pretenden es eso: crear el descontento social y dividirnos. Claro. La famosa frase: divide y vencerás. Es lo que quieren. Claro. Entonces, fíjate en. Si esto no hay que ir muy lejos, los canales que estamos aquí en YouTube, que hablamos de misterio, ¿no? Y ojo que yo no soy conspiranoico, pero yo creo que era, era hora de hablar de esto. Era hora de hablar de esto. Porque muchos me, me, ha, me han preguntado, Rafa, ¿qué pasa con este tema? Tú, ¿cómo lo ves? Cuéntanos algo. En realidad, la élite te lanza, como he dicho, un tomate y tú lo pelas, tú lo guisas, tú lo untas, lo fríes, pero ellos ya no saben nada de ese tomate. Ellos están Pensando en, en otro tomate diferente. Tecnologías. Por ejemplo, las grandes empresas. Claro que las grandes empresas tecnológicas pues tienen medios y soluciones tecnológicos para muchas cosas. ¿Por qué no lo ponen en circulación? Pues porque no es algo que esté dentro de una campaña comercial o que esté dentro de, de una estrategia, una estrategia comercial. Entonces, como en esta, pues te aguantas. Es lo que hay. Por ejemplo, hace poco hablaba con una persona que me mostró un, un terminal móvil, un teléfono, un celular, muy bonito, última generación, nuevo, de hacía una semana, recién comprado, salía ese modelo a, pues, hace un par de meses o tres y esta persona la había adquirido. Esto es lo último y le dije, no te lo crees ni tú. Eso no es lo último. Eso es lo último que se puede comercializar. Pero teléfonos que vayan con el famoso 5G, teléfonos que hagan esta o tal función, que aparte de tener una super cámara en 4K pueda hacer esto y lo otro, eso ya existe. El problema es que, como han de vender estos, tienen que ganar miles, ojo, ojo con esto, ¿eh? miles de millones con este tipo de terminal telefónico pues todavía no lanzan el siguiente. Por eso les da tiempo a hacer una serie de campañas y estrategias comerciales abismales. Pero escucha una cosa, esto es importante. Gente que no tiene medios para subsistir su día a día, te los encuentras con esos teléfonos. Claro, porque tienen que ir a, a la moda. Correcto. Si lo que está arriba te dice esto, has de tenerlo. ¿Por qué? Porque has de tenerlo. Vamos a ver, ¿por qué no lo vas a tener? No te están diciendo, cómpralo. No. Están diciendo, claro, no, lo has de tener, es que esto es guay. Esto está muy bien. Pero la gente lo adquiere y hay gente que se empeña. Eh, económicamente. Y dices, bueno, pero esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo el tema de los teléfonos, yo, pues mira... <coughs> Si es verdad que tendré que adquirir uno mejor para poder eh, eh, hacer estas cositas de los directos y tal, cuando esté fuera y esto, ¿no? Bueno, el que tengo pues me hace la, me hace el apaño, va muy bien, no, no tengo ningún problema. Pero hay gente que no le hace falta. Y claro, la es, lo que, es lo que te iba a decir. Tú, por ejemplo, es por necesidad y porque lo, lo vas a usar para trabajo pero hay gente que es por capricho y por mira lo que tengo, tengo el último modelo. Efectivamente. Efectivamente. Entonces vemos que mires hacia dónde mires, hemos perdido mucho como seres humanos. Claro, mucha gente puede pensar, Rafa, habla de la conspiración de la tierra plana, de la conspiración de la tierra hueca, de la conspiración de la alimentación. De... No, es que donde mires. Y si la tierra es redonda... Llegarán y los que están arriba te dirán, es plana. Y si no, buscarán a cinco personas que dicen que sí cinco que dicen que no, para darle la vuelta absolutamente y que sea pues todo lo contrario. Ni blanco ni negro. Y cuando es negro es blanco, y cuando es blanco es negro. Pero eso sí, los que están arriba saben perfectamente que con una buena frase y una gran inversión económica, pueden cambiar el mundo. Perfectamente. Claro. Y esto es lo que está pasando en este momento. Entonces, esta introducción que he hecho así muy ambigua, ¿no? De, de este rato, pues es un resumen. Porque unos dirán, sí, porque la NASA, bueno, la NASA ¿quién la mueve? Una élite por encima de las empresas, de los gobiernos, de la gente. Y la NASA de 100 noticias buenas. Va a coger la más mala. Y de esa más mala van a escoger 10. Y de esa 10 te va a contar lo más feo, horrendo e insignificante. Y encima te lo van a maquillar. ¿Por qué? Porque tienen ellos la información. Es que la NASA tiene que... No, la NASA pertenece a un gobierno. La NASA es la agencia espacial de un gobierno. Y los gobiernos no te van a explicar todo. Por ejemplo, aquí en España. No hace falta irse a Estados Unidos, en Europa. Esto pasa aquí. ¿A quién responde España? Pues bueno, a la Unión Europea. Pero España, Francia, Italia, Portugal, todos, ante la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Es la unión de unos países? Bueno, sí, eso dicen. La Unión Europea es un, un edificio donde hay gente. Está el edificio de la ONU, el edificio de tal... Pues bueno. El de la Unión Europea. Y allí se decide todo. Aunque luego hayan gobiernos que tomen decisiones unilaterales para hacer tal o cual cosa, no te preocupes, que al cabo del tiempo se cambiarán las tornas, vendrá otro gobierno diferente y se hará lo que diga la Unión Europea. Pero la Unión Europea no es un gobierno europeo. Esto es lo que nos están vendiendo. La banca europea, que es la banca de todos los europeos, no. Es un grupo de señores sentados explicándose uno al otro cómo se tiene que mover la Unión Europea. Y estos luego informan y reportan a un estamento superior cómo está el percal. Y las directrices y preguntan, ¿cuáles son las directrices? Estas vamos a hacerlas. Vamos a seguirlas. Esto sería un poco esa pequeña introducción, la media hora que llevo aquí. Eh, con esta, esta exposición así que si hay preguntas hay alguna cosa, o tú quieres comentar algo Alba, adelante también Sí, sí bueno, antes de continuar eh, darle las gracias a Susi que ha hecho un donativo hace un rato, mientras estaba bajo la introducción Anda, muchas gracias mujer, gracias y, Susana un, un beso desde aquí Hay una pregunta eh, que han dicho, ¿qué opinión tienes sobre la élite de Monsanto? Pero bueno, la élite de Monsanto hay mucho que se ha escrito, que se ha hecho documentales a favor, en contra, desmintiendo, atacando. ¿Qué se crea? La confusión. En realidad, lo que se quiere crear es la confusión con Monsanto. Que si responde a unos fines positivos, que si responden a unos fines negativos. Y luego, claro, ¿hacia dónde te decantas? Pero si tú eres una persona que nunca has oído hablar de esto y, y te informas de lo bueno y lo malo, ¿qué es lo que lo que te va a causar? Incertidumbre. O sea, la incertidumbre es lo que nos hace reaccionar. Pero reaccionar porque, oye, no puedes estar en mitad de una calle que te pilla el coche, o para un lado o para otro, pero en mitad no, que pasa la corriente y te lleva. Pues yo creo que lo de Monsanto respondería algo igual. Si alguien espera que diga, son buenos, son malos, es que no lo sé. Es que he oído la misma versión para pa bien y la misma versión para mal. ¿Qué crea? Incertidumbre. Nada más. Si quieres, si quieres antes de continuar, te, te cuento lo que he estado leyendo antes sobre cómo nos controlan los medios de comunicación. Sí, claro, adelante. Pues mira, lo que hacen es que nos distraen, es decir, desvían la atención a, a asuntos que tienen menos importancia y nos desvían hacia esos temas. Luego otra de las cosas que hacen es que crean problemas para después darnos soluciones. Por ejemplo, eh, dejan hacer disturbios a la gente que se manifiesta para que después nos quejemos y pidamos eh, leyes de seguridad más firmes. Luego también lo que una, una característica que tienen los medios de comunicación es la gradualidad, es decir, eh, que nos cuentan las leyes que van poniendo nos las cuentan poco a poco, nos lo van dando en dosis pequeñas. Eh, también lo que hacen a veces es que usan un tono infantil y esto es para que seamos más sugestionables. Y una de las cosas que nos hacen muchas veces es que eh, nos hacen pensar emocionalmente en lugar de hacernos reflexionar con la cabeza. Correcto. Sí, sí, es que es muy correcto, correctísimo lo que acabas de decir. Es más, mira, fíjate tú. Como eh, Estados Unidos. Vamos a hablar de historia, así que a los señores que, que ven este canal, para dar apto este vídeo, no, a estos señores de YouTube, voy a hablar, voy a hablar de historia, no voy a hablar de, de conspiración. La Segunda Guerra Mundial. La población estadounidense no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial pero se negaban en rotundo o sea, no primero porque había una crisis eh, habían tenido eh, el, el, una caída de la bolsa hace unos años antes y eso hizo que Estados Unidos fuese ranqueando muy mal la caída de la bolsa en Wall Street esto generó una serie de problemas a nivel industrial brutal ¿vale? eh, empezó a haber una pequeña superpoblación no una superpoblación, sino una población un poquito más masiva en Estados Unidos. ¿Y esto qué es lo que hizo? Esto hizo pues, que se volviesen un poquito más, más reacios a todos los, los temas relacionados con la política. Había un descontento social en Estados Unidos en la década de los 30. O sea, un gran descontento social. Demonizaron a, a muchos políticos en Europa. Estos políticos eh, comulgaban perfectamente con algunas ideologías estadounidenses. Cuidado. No nos equivoquemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estalla el conflicto armado aquí en, en Europa, por parte de Alemania, Estados Unidos dice que, bueno, que eso es un problema europeo, que es un problema que es ajeno a ellos que ellos no tienen nada que ver, y así se lo comunican a la población estadounidense. Y la población estadounidense, que ya había salido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, evidentemente pues no les apetecía mucho meterse en una guerra todavía mayor, que podía resultar mayor, en Europa. ¿Ven cómo, al cabo del tiempo, este señor que mantuvo a Europa en vilo, Invadió pues, prácticamente toda Europa y si no fue una invasión eh, física, fue una invasión política, si no, veamos en España qué es lo que pasa. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues nada, algo muy simple. Que cambió la población de orientación hacia los hechos. Es decir, Estados Unidos, de la noche a la mañana, quiere entrar en la guerra. Ellos veían que los rusos, pues bueno, estaban ahí los pobres rusos, la Unión Soviética, pobrecitos, que fue un genocidio. O sea, fue un genocidio lo que, lo que ocurrió por parte también de la Unión Soviética. O sea, hablamos de, de, del éxodo este que hubo y de, y de todo lo que ocurrió con las cámaras de gas. ¿Vale? Sí, fue un hecho. Pero es que fallecieron muchos soviéticos, muchos, millones. Pero Estados Unidos seguía diciendo, no, no, yo no voy a entrar en esto. Oye, qué casualidad que llegan los japoneses, atacan Pearl Harbor y ya quieren entrar en guerra. Fíjate si es así, que el motivo no fue el tema bélico. O sea, esto es lo que nos hacen ver. El motivo fue que Adolf Hitler se salió de, de todos estos libres comercios, y estas tonterías que tenían en aquel momento. Porque Alemania la habían embargado completamente. Cuidado, no con esto quiere decir que yo esté a favor de lo que hicieron. No, no, no. no. Sino que Alemania hizo su trueque yo te vendo tal y tú me das petróleo. Yo te doy tal y tú me das de lo otro. Y dejó utilizar la bolsa. Dijo, a tomar viento la bolsa. Estamos en una crisis galopante en Alemania, vamos a hacerla a la antigua usanza. Y eso hizo Hitler. Y eso enriqueció a Alemania. Claro, en una, en una historia comercial en, o bursátil en la que Estados Unidos e Inglaterra no tienen la, su trozo de tarta, se enfadan. Se enfadaron, claro. Entonces, Estados Unidos tenía un problema. ¿Cómo entramos en guerra sin que la población se nos eche encima? Nos dejamos atacar. Y se dejaron atacar por los japoneses. Y todo eso es secreto de Estado. Y fíjate si es así, que todo lo que se salga de esa versión está censurado. Es más, es más. Este sería, esta sería perdón, la forma más agresiva, violenta e ipsofacta de hacerte cambiar de opinión. Si yo te digo, oye, aquella persona te va a pegar. Aquella persona te va a pegar. Y tú, no, no me pega. No, no me pega. Yo voy a aquella persona y le pago para que te pegue. Automáticamente tú reaccionas. Pero mientras tú no estás dentro de una agresión, no, no estás agredida, no tan agredido, pues oye, a ti te da lo mismo. Pues bueno, esta fue la forma más directa de que, ojo, los jóvenes estadounidenses, los que no podían ir al combate, algunos se suicidaban porque eso era lo máximo que podían dar por su país. Y los que no podían ir, pues porque tenían la vista mal o tenían pues algún pequeño problemilla que no les podían dar un arma, cogían unas depresiones de caballo. Y la población se metió en el conflicto. Es decir, de no querer a coger una depresión porque no voy. Fíjate tú cómo de rápido le hicieron cambiar a la población la ideología. Pues bueno, algo así, a menor escala, evidentemente, porque no estamos en ningún conflicto aquí en España ni en Europa, pero nos hacen entrar en esas razones sin razones. Con golpes muy fuertes. Y cuanto el golpe es más fuerte, antes cambias de opinión. Sí, nos manejan a su antojo. Correcto, correcto. Entonces, sería un poco cuestionarse todo, ¿no? Yo lanzo preguntas, ¿no? ¿Hasta, hasta dónde pensamos que somos realmente libres? Lo vemos en muchos sitios. Dime, Alma, dime. Sí, que hay otra pregunta. Y que, en tu opinión, ¿cuál es el sector o grupo de empresas que más poder tiene en el mundo? Las petrolíferas. Sin lugar a duda. Nosotros pensamos que las empresas petrolíferas, pues bueno, vamos a llenar el depósito de nuestro coche, ¿no? Pues no. El plástico es un derivado del petróleo. Todos los polímeros y copolímeros y algunos elastómeros son derivados del petróleo. Algunos son resinas naturales, algunos, pero otros no. El caucho, pues bueno, algunos sí son algún tipo de caucho, el caucho natural, sí es una resina. Pero hay cauchos sintéticos y fijaos, todo está rodeado de plástico. O sea, le vamos a dejar una herencia a nuestras... Eh, futuras generaciones, con la contaminación de plástico. Mira, hace poco, Alba, esto da vergüenza, esto a mí me da vergüenza. Yo he viajado a África un montón de veces, a África central, subsahariana, a la África negra, a la más continental, a la más selvática. Son paraísos, son verdaderos paraísos, no podríamos vivir ahí, no estamos acostumbrados. Pues hay, eh, hay lugares en Sudáfrica, en, en algunos países, donde son las, los, las escombreras ¿no? de, de, de Occidente. Todo lo que se tira aquí, de plástico, metal, todo va allí a reciclarse y son verdaderas ciudades, que digo ciudades, macrociudades llenas de basura. Pero que todo se vende, se compra y se recicla. ¿Quién compra esto? Ahora decimos, ¿quién compra todo esto? Occidente. Primer cliente, Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es una forma barata de reciclar cosas. Se envían contenedores, barcos contenedores de basura a África, para ser reciclada y vuelven a sus países de origen. Pero la gran mayoría es plástico. El plástico se recicla, se comercia con él. El plástico que no tiene valor. Ah, esto es de plástico. Fijaos que se dice rápidamente, va ah, eso es de plástico, esto no vale para nada. Se ha sustituido la, ma la materia noble, la madera, el cuero... De algunas materias ¿no? naturales, por las sintéticas. Pero la industria mayor, que es la que está por encima de todo, son las petrolíferas. ¿Cuántos conflictos han habido por los petróleos en el mundo? No ha habido, eh, no, es que los diamantes, y, bueno, los diamantes, los diamantes, no hay tantos diamantes como toneladas de petróleo. Hay refinerías por todos sitios. En España hay unas cuantas, en Francia hay unas cuantas. Llega el crudo y se refina aquí. Se compra el crudo, o sea, una masa viscosa negra, maloliente, que además los gases son tóxicos. Se llega, se, se trae a Europa y se refinan. No voy a explicar cómo se refina. Estuve eh, en una refinería y me explicaron el proceso. ¿Y en qué fase se extraen los, las materias para el plástico? Son unas resinas, una especie de resinas que se endurecen. Y el plástico es eh, derivado del petróleo. Igual que el gasoil, la gasolina, eh, ese, algunos, algunos eh, combustibles para aviones, esa está por encima que la NASA... Que cualquier, bueno, la NASA no es una empresa, ¿no? pero cualquier empresa tecnológica está muy por debajo que la, de que las empresas petrolíferas. Esa sería mi respuesta. Fíjate cómo está todo el tema este del plástico que yo no sé si por ejemplo donde tú vives pero aquí en Valencia hace unas dos o tres semanas en todos los establecimientos se pagan ya todas las bolsas. Antes solamente lo hacíamos en, en, lo, en los centros comerciales, en la sección de comidas y aquí en Mercadona, Consum y todo esto, pero ahora ya es en todos los sitios. Yo he ido al estanco y me han cobrado la bolsa. Sí, pero eso es una... Eso en la Junta Andalucía, <coughs> en Andalucía ya hace cinco, cuatro o cinco años que se lleva eso en práctica. Aquí las bolsas de plástico se pagan dos céntimos, hasta 5 céntimos por bolsa. Sí, pues aquí es nuevo. Incent... No, no, aquí no. Aquí en Andalucía ya se lleva... Todo lo que se idee en España, en Andalucía se hace antes. Te lo digo por qué. Porque aquí esto es un laboratorio. Andalucía es un laboratorio. Eh, pero eso es una falacia, Alba. Y te voy a decir por qué. Porque estuve siguiendo el rastro de hacia dónde van esos tres o cuatro céntimos. Pues mira, va. van un céntimo para pagar a las recicladoras y tres para la Junta de Andalucía. Impuestos. Uh -huh. Esa mira. bolsa tiene impuestos. Tiene impuestos. Es decir, eh, eso lo hablábamos un día con Nelo. ¿eh? Porque la comunidad valenciana es la que más semáforos y, y rotondas tiene de toda España. Sí, me acuerdo. Muy fácil. ¿Cuánto vale hacer esta rotonda? Eh, medio millón de euros. Pones tres. Oiga, que vale medio. Pones tres millones de euros. Pero que vale medio, que ponga usted tres. Medio para usted, el resto para mí. Pues esto es lo que están haciendo con lo de las bolsas de plástico. Tú sigues el rastro y son un céntimo para las recicladoras, las empresas recicladoras, que, ojo, las empresas recicladoras en Andalucía, la mitad es de la Junta de Andalucía. Y la otra mitad son empresas que eh, son las que gestionan. La gente que trabaja en una recicladora son funcionarios. Y tienen sus horarios, sus cosas, sus vacaciones. Bueno, eso está bien. Pero, ¿qué hacen luego con, eh, por ejemplo, ellos tapan una zona ¿no? y dicen, bueno, pues esto ya se tapa porque no, no se puede meter más basura aquí. Hacen unas bolsas herméticas y le ponen unos tubos. Y saben que de aquí 10 años, pues de ahí van a sacar gas y lo venden. La Junta de Andalucía. Es decir, aquí no se tira nada, como, como se dice, como el buen catalán. Aquí no se tira nada, chaval. Pues esto es exactamente lo mismo. No se tira nada, no se escatima nada. Entonces, eso de, ah, pues está muy bien que se pague, porque al pagar, pues no se desperdicia. Bueno, lo único que ha pasado es que ahora el proveedor de bolsas cobra más caro. Porque de ahí comen todos y chupan todos. Con lo cual, una bolsa que valía, no una bolsa, 100 bolsas, valían un céntimo, pues ahora vale a bolsa un céntimo. Han encarecido el 100% del producto. Y luego, el producto puesto de venta en la calle tiene sus impuestos. Porque no hay nada que tú vendas que no lleve impuestos. Por lo cual, las bolsas también llevan impuesto. Vaya. Vale. Pues yo quería hacerte unas preguntas. Sí, claro, adelante. Eh, ¿Todo esto de la conspiración existe o es una película que nos han vendido? Cuéntame. Existe. Existe. Claro que existe. Existe, pero hay que, en el tema de la conspiración, hay que tener la cabeza muy fría. ¿Cómo fría? debemos tomarnos este tema? Con la cabeza fría. Es decir, si tú te quieres quejar de algo ¿no? porque el gobierno pues, ha hecho algo que no te gusta o ves que tal estamento ha hecho algo mal hecho, hay que pensar con la cabeza. Hay que pensar que ellos responden a intereses propios. Nosotros somos parte del decorado, tal cual te lo estoy diciendo, somos parte del decorado. Y fíjate tú, las élites, eh, la conspiración, ellos, por ejemplo, yo ahora me estoy quejando aquí pues, abiertamente, ¿no? Pero tú ahora imagínate pues, que yo ahora, pues, oye, tengo, soy un influencer ¿no? a nivel mundial, ¿no? Y que, oye, tengo 20 millones de seguidores. Lo primero que va a hacer la élite es comprarme o intentarlo. ¿Por qué? Porque, oye, chavales, que a ti te siguen las masas. Tú has de ser influencer. Oiga, que yo, mi dignidad no se compra. Te ponen una maleta negra llena de billetes y se compra todo. Absolutamente todo. Entonces, eso está a todos los niveles y hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Entonces, las personas, eh, en el tema de la conspiración, ¿dónde fallamos? Fallamos pues que nos, nos tiramos al trapo cual marranillo en un charco. O sea, hay que ir con mucho cuidado. La conspiración es algo que cuando se habla de conspiración, la gente... Lo primero que... Todo es conspiración. Todo es mentira. Todo es verdad. No. no. Hay que tener los pies en el suelo, muy en el suelo. Y no solamente pensar en lo que tú crees o en lo que tú opinas, sino en qué va a hacer ese, esa élite, esa, esa corporación, esa empresa, ese estamento. También hay que, hay que pensarlo. Entonces, yo creo que en, en la mitad, a veces está, en el punto medio está lo más justo. Pero hay gente que se decanta, ¿no? O sea yo estoy durmiendo en mi cama y es mentira tú no estás ahí eres un holograma y estás en otro sitio y hay una matrix como en la película donde hay unos números verdes que están cayendo encima de tu cama y que tú estás siendo eh, eh, pues un holograma no yo he oído lo del holograma de la luna vamos si hay un holograma pues oye nos lo tendrán que contar ¿eh? porque la luna se habla en la historia, en los anales de la historia, se habla de la luna. Y hay gente que sin tener ni puñetera idea, porque es que lo ha dicho fulanito. Pero bueno, pero documentate. ¿Quién es fulanito? ¿Y por qué dice si la luna es un holograma? Yo qué sé, igual tiene acciones en el sol y no quiere que se mira la luna. Yo qué sé. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, la conspiración es algo que es, mmm, es como una droga, es adictiva, y si la pruebas, caes. Entonces, eh, bueno, ¿estás curado de un resfriado? Pues bueno, en métodos alternativos no te puedes tomar una pastilla y curarte. Tú eliges, pero mucho cuidadito. No, es que la luna es un holograma, es que el, el mar no existe, la tierra es plana, plana, hueca y fina de 3 milímetros. Y dices, bueno, estás hablando el pelo. O sea, hay que actuar y basarnos, esto sí, en la lógica. Pero la lógica son cosas que tú ves y dices, esto no, no me cuadra. Evidentemente hay que coger conocimientos de las cosas. Yo no puedo hablar de, yo qué no sé, de botánica si no tengo ni puñetera idea. Pero hay gente que se tira al barro, ¿eh? Cual marranillo a un charco. Si yo no entiendo de botánica. Yo no puedo hablar de física, no puedo hablar de matemática. ¿Por qué? Porque soy historiador, lo mío es la historia. Y sí que hay cosas en la historia que dices, bueno, se podía contar de otra manera. O mejor. Pero cambiarlo, ¿por qué? Porque lo digo yo, bueno, ¿y usted quién es? No, yo soy el fontanero de aquí, de un complejo turístico. Y dices, ah. Bueno, pero tendrá algún... No, es que lo ha dicho fulanito. Bueno, ¿y Fulanito quién es? No, bueno, Fulanito es, es un informático. Bueno, y eso que tiene que ver con la historia, con la física o con la cuántica. O... Nada. Entonces, no nos dejemos llevar por cosas que no, se, no es conspiración, es negación. No he sido la luna. ¿Por qué? Porque no. Venga, hombre. Dame, dame, o sea, todo lo que tú niegues tienes que justificarlo, todo lo que tú afirmes tienes que justificarlo, por absurdo que sea, pero hay personas que ni se molestan. Entonces, eso es caer en la conspiración fácil. Entonces yo creo que hay que ir con mucha prudencia, porque la conspiración nos puede llevar a la paranoia. A mí hubo una persona que me dijo, me están siguiendo, y hay un helicóptero negro, y hay un... Y dices, oye, ¿verdad? O sea, lo mirar porque eso es grave. O sea, es malo para tu salud. <coughs> Entonces hay que tomarse las cosas bien, y un poco deportivamente. Y una de las cosas que estamos perdiendo, Alba, la felicidad. La gente deja de ser feliz por cualquier tontería que nos están controlando, nos están envenenando están, vale, sí sí, ya lo sabemos o sea, todo es nuevo. pero no vivas matándote por esas cosas sé feliz te hay te gente feliz? Que, que se obsesiona con este tema mucho, mucho a mí me han llegado comentarios por, por messenger de facebook que yo he optado por decir mira, no sé qué contestarte Sí he sabido qué contestar. Pero dices, bueno, ¿y cómo le contesto ya a esta persona? ¿Cómo le, des, le intento desmontar lo que él se ha creado solo en su mente? Pues respetando y diciendo, pues mira, no, no te puedo ayudar con esto o no, o no sé qué decirte. Porque supondría un gran esfuerzo para mí y para él entenderme. Entonces dices, bueno, pues es que no sé qué decirte. ¿Por dónde empiezo? Entonces yo creo que hay personas que mejor se desengañan ¿no? con el tema de la conspiración. Eh, se dan cuenta pues, que hay cosas que lo hacen para que te quemes y te comas la cabeza. Eso es lo que hacen realmente. Y cuéntanos a qué niveles hay conspiración. ¿La crean las élites o la crea el pueblo? La crean las élites. O sea, la mayor conspiración la crea la élite. Luego hay alguno, algún chaparrillo, como digo yo, chiquitito, ¿eh? pues que crea una conspiración, se hace viral y bueno, ya, ya, ya está. Y, y no pasa nada. Pero la, el, el 90% de la conspiración se crea desde arriba. Para que nosotros nos peleemos. Hay gente que va a ser... Pues esto es como todo, muchas veces lo hemos hablado. Hay gente que va a ser eh, pro en busca de la verdad a muerte y cuando a mí me dicen, Rafa, yo soy de en busca de la verdad a muerte. Pero tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Por qué a muerte? ¿A muerte de qué? Vamos a ver. Tú puedes ser libre. Oye, Rafa, me gusta tu contenido. Perfecto, te la agradezco. Pero oye, eh, si puedes, comprueba tú las cosas también. Porque igual me, me estoy equivocando los fanatismos. ¿Quién genera los fanatismos? Por de arriba. Mira, más fácil que esto. Mira, había un señor, hubo un señor que se llamaba Jesús, Jesús de Nazaret, y si tú lees los evangelios, era un tío majo que curaba, hacía algunos milagros que otros, sacaba algún demonio del, otro de, del cuerpo de alguna persona, revivió algún muerto que otro. Era buen tío. Ahora tú preguntaré a la iglesia cómo es Jesús. Que te lo cuenten ellos. ¿Cómo es la iglesia? O sea, Jesús de Nazaret. Era un hombre guay. Era, un, era una buena persona. Era un buen hombre. Era una gran persona. Era un tío... Oye, si quieres ser eh, espiritual, despójate de toda posesión. O sea, daba consejos que decías, madre mía, esto me revolucionó las ideas algo espiritual algo bonito, algo fraternal todos somos hijos de Dios cuando en aquel momento los hijos de Dios los más favoritos eran los que le ofrecían los mejores sacrificios de animales a Dios y encima decía que todos éramos iguales y que Dios nos quería a todos oye es un tío guay Alentó a mucha gente, dio esperanza a otros. Pero luego, ya a partir del siglo IV, tercero, II, tercero, cuarto, ya no tenía nada que ver la religión con Jesucristo. Y lo que hay ahora, los curas, el Vaticano, el Vaticano, el Estado del Vaticano, el Estado del Vaticano, que es un país, con su servicio de inteligencia, con su todo, con su banca. Sí, todo lo que... Todo lo que predicaba Jesús, si viera ahora el negocio que tienen montado, es todo lo contrario a lo que él predicaba y lo que quería enseñar. ¡Claro! ¿Quién creó eso? Las élites. Y luego te pones a pensar y dices, bueno, vale, pues, bueno, los cristianos. Y dices, ¿cristianos? ¿Cuáles? ¿Los ortodoxos? ¿Los adventistas? ¿Los evangélicos? ¿Los anglicanos? ¿Los... Protestantes, los testigos de Jehová, los ortodoxos coptos, los ortodoxos etíopes, los la iglesia de Etiopía, los ¿qué cristianos, porque hay, hay 200.000. Oye, dice, oye, tengo la cabeza como un bombo. ¿Cuántos cristianos hay si Jesús solo había uno? Dividir y vencerás. Quiero recordar que el problema que hubo entre Irlanda. Y el Reino Unido fue un problema de religión. Pero un problema de la misma religión. Cristianos contra protestantes. O anglicanos en este caso. Y anglicanos contra católicos. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. Y eran cristianos. ¡Cristianos! Si Jesús levantara la cabeza, diría... Estáis locos. Es más, yo te digo una cosa: yo no soy creyente, porque no soy creyente, pero la figura de Jesús me fascina como, como base, no como un, una persona que, oye, vine aquí de buen rollo y encima lo mataron, ¿no? O sea, ven aquí a traer paz, pero te vamos a matar. Oye, que Te vamos a matar. Móntatelo como quieras. Conspiración. Todo eso es conspiración. Quiera montar a la iglesia los que están arriba. Y se aprovecharon, como he dicho, de ese famoso youtuber, que es un influencer, ¿no? Porque guau, wow, qué bien lo haces. Pero ahora a los grandes te vamos a masacrar. Bueno, lo que han hecho con la figura de Jesús. Era hijo de un carpintero. Un carpintero. Carpintero de Galilea. ¿Quién conoce a ese señor? Nadie. Era un carpintero. Y lo utilizó la élite. Y lo sigue utilizando. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Han habido guerras, cruzadas, batallas, muertes contra los propios cristianos. ¿Quién lo decía? Las élites. ¿Para qué servía? Pues bueno, para atemorizar, dividir, asustar y evidentemente sacar una sustancia económica bastante buena. Porque cuando se caza a los cátaros, ¿No? los hombres buenos, todo el mundo dice, no, es que eran buenos, da igual que fueran buenos o malos, el botín y el oro que se llevó el papa fue más bonito que todo lo que podían decir que eran malos, porque eso no se cuenta. Y en las cruzadas igual, no, es que invadían las poblaciones musulmanas y Sí, sí, tú déjate de rollos, pero los reyes que caían allí y saqueaban las ciudades, el oro era para mí, para seguir viviendo el cuento. Y así suma y sigue. Hay una pregunta por aquí en el chat eh, que dicen que ¿por qué la religión no es una versión que se adapta a una filosofía de vida? El que ha preguntado eso tiene que preguntar siempre. ¿Da dinero? No, fuera. Así de claro. ¿Da dinero? ¿La filosofía da dinero? No, entonces es una pérdida de tiempo. Para las élites. Pero la filosofía la vas a ejercer tú, porque eres de abajo. <coughs> Piensa, ¿no? y Saca filosofía. Vamos a mirar una farola. ¿La filosofía de la farola da dinero? No, pues no vale para nada. Ahora, si da dinero, te lo van a arrebatar. Y van a negociar con tu filosofía. No lo dudes. No lo des ni un segundo. Oye, Rafa, eh, ¿la conspiración es buena? Sí, en su dosis. ¿Beber vino es bueno? Sí. ¿Por qué? Pues porque va bien para el cuerpo, para el organismo. Los que somos del Mediterráneo, como tú y como yo... Pues bueno, estamos adaptados. Nuestra genética se ha adaptado perfectamente a beber una copa de vino en una comida. ¿Rafa, es bueno emborracharse con vino? No. Te mata las neuronas, te puede dar un coma etílico, eh, puedes tener problemas intestinales, la flora intestinal te la puedes cargar. Evidentemente, si coges borracheras de vino todos los días, tu cuerpo lo va a sufrir. Ahora que tú te tomes una copa de vino comiendo, bueno, eso entra, entra de dentro de toda dieta gastronómica de los mejores cocineros del mundo y no pasa nada. Hay gente que no le gusta el vino, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Pero es un ejemplo fácil lo que acabo de poner. Beber una copa de vino no está mal, está bien, es saludable. Ahora beberte 10 botellas de vino en una noche... No está bien. Pues la conspiración sería lo mismo. Utilizar, observar, escuchar, analizar y comprender temas conspirativos para entender nuestro mundo, está bien. Pero emborracharte de conspiración, eso es contraproducente conclusión de todo esto sí que existe la conspiración pero no en todo como hay algunas personas que se piensan y sí es bueno creer en ella pero en su cierta medida correcto hay conspiración en muchas cosas eh, muchas pero muchas otras hay personas nobles buenas que son los que te van a decir esto lo otro pasa esto pasa lo otro <coughs> Evidentemente es muy difícil ya separar ciertas cosas de verdad, de mentira, de, de la conspiración. De... Por eso es lo que digo yo. No hay que emborracharse de ello, pero hay que tener los ojos bien abiertos. Nada más. Pues sí, buen, buen consejo. Pues llevamos aquí ya un ratito largo. ¿Querías sí. contarnos algo más? Pues no, en principio mañana hay vídeo. Mañana tenéis un vídeo, una entrevista muy chula, por favor, quiero que la veáis. No olvidaros de echarle un ojito al, al vídeo que subí hace unos días, y me quedé asombrado, y yo creo que os vais a quedar igual. Y por más vueltas que se le quiera dar lo que me pasó ante esta situación de, de esta página que censuró ¿no? este, este comunicado, pues es interesante, ¿no? Es interesante verlo. Y nada, por recomendar tu canal. Recomendar tu canal. Historias, historias al alba también, clásicos del misterio. Bueno, y Por cierto, mañana por la noche tendremos un esp directo. Espera un segundo, me tengo que mutear misterio. porque es que me he quedado sin sonido. Un segundo, enseguida vale. vengo. Vale. Pues bueno, chicos, pues lo que os decía, que mañana por la noche a las 12. Seguramente será esa hora como siempre, tendremos un directo en Clásicos del Misterio, estaremos Paloma y yo. Nos va a contar Paloma casos reales de experiencias paranormales, eh, que le va a contar, se lo, estas experiencias se, la van, se las van contando sus seguidores y de esas historias hace sus podcast. Y nada, os esperamos mañana a las 12. Ya sé para qué es que tiene un pequeño problema con sí. la pues nada, lo que decía, lo que estabas diciendo tú, recomendar tu canal y el de Paloma, eh, Clásicos del Misterio, Historia Galalba, la, la Noche Más Oscura, Misterio 51 de David, Castillo, y bueno, pues nada, agradecerte a ti, pues, pues nada, la molestia de, de, de crear este directo y de, y de ponernos aquí un ratito en, en, en, en el directo, no, en poder charlar con con todos, agradecer a los que estáis ahí en el chat, que no os puedo ver, además me da mucha rabia porque siempre me gusta leeros y hablar y saludaros y escribiros. Y bueno, pues, y a los, a los nuevos ¿no? que vengan a este canal, pues que vean que, bueno, que se hacen vídeos, se ha mejorado mucho y que también vamos a hacer directitos en estos días, alguno que otro también, y bueno, que estamos aquí de forma interactiva. que somos accesibles y que podemos charlar con todos. Y nada, Alba, gracias a ti. Nada, no hay de qué. Yo encantada. Siempre que pueda, aquí estoy. Muchas gracias a ti porque ha estado muy chulo el, el directo. Nada, un placer, como siempre. Pues bueno chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado, los que nos veréis después y si os ha gustado pues darle al like, eh, lo compartís y nos podéis dejar vuestra opinión eh, abajo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.